Hola amigos de YouTube, soy yo, Preder5098IT Y hoy estamos con un nuevo video Sé que se preguntarán ¿qué, uh, ¿Ahora qué hay, Preder? Bueno, pues les voy a mostrar algo, algo que les gustará No quiero que este canal sea de variedad de juegos, de parodias o de tutoriales Sino variedad de temas Bueno, comencemos Miren, estamos en un mapa que se llama... que se llama tetru6.com, pero, pero esta es True World. En realidad uso otra, pero es la misma. Bueno, comencemos. Como por ejemplo, mi país es Chile. El mejor lugar para comparar los países es encima del Ecuador, así que pongamos a Chile en el Ecuador. Mm, sí, a ver, tengo suscriptores que son de Argentina, así que... Vamos a mover a Argentina. Sí, Argentina está, si lo ponemos en el, en el Ecuador está ta grandecita. También tengo suscriptores que son de México, así que ponemos México. Y aquí tenemos a México. Eh, sí, ahora vamos con otro país, Estados Unidos. Que sí lo vamos a poner en el Ecuador, que... Que Estados Unidos está un poco deformado en el mapa original. Pero si los bajamos, lo bajamos, lo bajamos, eh, se deforma. Ahora vamos con otro país, en Canadá. Como ven, aquí Canadá se ve grande. Así que lo agarramos y aquí está. Y como ven, aquí está Canadá. Y como lo ven, aquí están uno, los países que elegí. México, Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá. Comparemos a Argentina, digo a México con países. Eh, México es más pequeña que, que Argentina, es más grande que, que Chile. Eh, sí, es más pequeña que Estados Unidos o que Canadá. Pero, pero comparemos a otro país que, que, que esté. Que otro país. Sí, Chile es más pequeña que Argentina, más pequeña que México, más pequeña que todos estos países que yo elegí. Ok, sí, mi país es pequeño, pero igual yo lo aprove yo no, yo aprovecho y cuido el territorio. Ok, vamos a elegir otro país. Obviamente, Groenlandia no es un país, pero lo podemos elegir también. Eh, sí, aquí está Groenlandia. Buf, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, como ven. Sí, sí, Groenlandia es grande, pero no es tan grande uno como tal pensaría. Creo que hace un empate con México, creo que es más pequeña que Argentina, más pequeña, no, más grande que Chile, sí, es más, Groenlandia es más pequeña que Estados Unidos o que Canadá. Ok, vamos a elegir otro país que esté más deformado, aún mucho más deformado. En Rusia, sí, como ven siempre, Rusia es enorme. Es que es la nación más grande del mundo, así que aquí lo elegimos. Aquí lo tenemos, buf. Aquí está Rusia. Hmm. Sí, pueden hacer contenidos en esta página, pueden hacer muchas cosas. Rusia está más grande que Canadá, que Chile o okay. que... O que Argentina, México, Groenlandia. O sea, es más grande que, que cualquier cosa en el mundo. Y, y aquí está Estados Unidos. Si lo subimos a Rusia, se deforma. Y aún así, Rusia está más grande que Estados Unidos. Eh, eso está bastante bien. Uh, Otro país que esté deformado. Muchos no conocen este país, pero se llama Kazajistán. Kazajistán sí está deformado. <tos> Y si sí, es más pequeña que Rusia Más grande que Groenlandia Más grande que México Más grande que Chile Más, más pequeña, un poco más pequeña Que Argentina la verdad También es más pequeña que Estados Unidos O que Canadá Vamos a ver si podemos elegir a Estados Mexicanos Como Zacatecas Ah no, no existe Zacatecas Los Lagos Región de los Lagos Los Lagos A ver algo, algo pasa con mi ortografía No, no existen los lagos tampoco Pero podemos agarrar estados estadounidenses, ¿sabían? Como por ejemplo aquí podemos agarrar Texas Aquí, aquí tenemos Texas, que sí, por fin Pero sí pero podría ser perfectamente un país También podemos agarrar California Aquí lo tenemos y si lo arrastramos a Europa, a ver cómo está. Sí, sí, en Europa está. está grandecita, pero. Pero no tan grande. En, pueden hacer muchas cosas en este. En esta. En esta página. Sí, muchas cosas. Ah, vamos a elegir otro otra. Otro país Exactamente la Antártida tampoco es un país Como dije anteriormente que Groenlandia es un país Pero podríamos agarrarlo perfectamente Aquí está Bueno, vamos a arrastrarlo vamos a Y aquí tenemos Aquí a la Antártida Sí, es grande pero no es tan macizo como uno parece Sí, es más grande que Estados Unidos Que México, Argentina, Groenlandia Argent Argentina, Chile, Chile, es más grande que todo, es más grande que casi cualquier cosa si la comparo con esa. También es más grande que Canadá, que Kazajistán o que Texas. Y vamos a ver, vamos a compararlo luego con Rusia. Mm, creo que tiene un tamaño similar a Rusia, no sé. Creo que sí, tiene un tamaño similar a Rusia o creo que es más grande Rusia, no sé. También podemos agarrar otros estados como Maine, Maine como se pronuncie, Nueva York, Nueva York. A ver, también podemos agarrar Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan, ahí. Michigan también, Minnesota. Podemos agarrar muchos países y estadounidenses entre acá. Bueno, los, los, a veces los, los que no son costeros no se pueden agarrar. Son difíciles de agarrar los costeros, los que no son costeros. También podemos agarrar Washington, Oregon. Si sí, pueden hacer muchas cosas en esta página. Como comprar países o saber cuál es más grande. Mm, creo que no he intentado comparar a un país africano. La República Centroafricana. Na, casi nadie la conoce tampoco como Kazajistán. Pero también podemos comprarlo. Es más pequeña que Texas. Más pequeña que Canadá. Más, más gran, creo que es más grande que California. Bueno, esta bueno, esta página vamos a hacer el sueño realidad de los argentinos. Ahora sí, Argentina está al lado de Reino, al lado de Europa, al lado de Reino Unido. Bueno, creo que iría perfectamente aquí. Ahora sí, los argentinos ya tienen su sueño. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like y compártanlo si no, aún no lo ha hecho y adiós. Su su suscríbete y dale a like si quieres. Su su suscríbete y dale a like si quieres. Ni ni no ni no ni no ni no ni ni ni no ni